Hola amigos Nicotecnianos, hoy vamos a ver en esta clase una herramienta que es igual de poderosa que la clase de anterior que en realidad se, se combinan o se compensan, o sea, una no puede existir sin la otra en realidad sí, pero en realidad se potencian mucho, o sea, una puede existir sin la otra, eso quiero decir pero las dos se potencian entre sí, son como una especie de Goku y Vegeta y cuando se fusionan, bueno, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Así que vamos a abrir un proyecto y vamos a. Mira, vamos, en vez de abrir un proyecto, vamos a abrir directamente una imagen. En este caso vamos a hacer como lo contrario. Voy a elegir esta de el hombre con la computadora. Y quiero que tengas en cuenta algo. En este caso, abro una imagen directamente. Pero cuando abrís una imagen, estás trabajando con la dimensión que esta imagen tenga. Y ya te dije, si esta imagen es chiquita o grande, vos tenés que más o menos saberlo de antemano. Porque si querés compartir una imagen de buena calidad y estás trabajando sobre una imagen que ya es de mala calidad, no te conviene. Pero en este caso te quiero mostrar cómo trabajo, tal vez de una forma distinta, porque siempre creamos un documento nuevo ya pensado para Instagram o WhatsApp, YouTube, lo que sea. En este caso, no. De una foto ya empezamos a trabajar. ¿Por qué hago esto? Para cambiar un poco. Eh, igualmente podés ver acá en imagen lo que es el tamaño de la imagen. Tamaño de la imagen. Podés ver más o menos. ¿Cómo es la imagen de grande? Así que entro acá y me dice... Mira, tiene 2000 por 4000 píxeles. Y la verdad que es bastante grande. Acordate que cuando hacemos un tamaño para Instagram... Tenemos 1080 por 1080. Y acá tenemos 1200, 2832 por 4240. Es bastante más del doble de grande. Por un lado está bueno, pero por el otro... Cuando la llevemos a Instagram, por ejemplo... Nos va a achicar el tamaño. Y va a quedar algún margen o algún costado... Cortado o comido. Entonces... Eso es lo malo de trabajar a veces con, sobre la imagen directamente. Acá no tenés tanto control. Deberías recortarla, ensancharla, un montón de cosas. Pero bueno, como esta clase va a ser más bien explicativa como para eh, entender la nueva herramienta, vamos a trabajar directamente sobre la imagen. Solamente quería que tengas en cuenta que al llevar a algún lugar, puede que tengas algún problema que, y no te coincida el tamaño de la imagen. Ya te digo, en Instagram te va a quedar... Eh, vas a tener que elegir, que se vea más arriba o más abajo o más al centro y es una gran lástima, así que bueno en este caso como te digo vamos a trabajar sobre esta imagen, te voy a dejar como siempre ya sabes, y fíjate lo que yo voy a hacer ahora o lo que vamos a hacer ahora es trabajar con máscaras, ¿qué son las máscaras? mira, voy a desactivar este control las máscaras son, ah y de hecho mira, fíjate que tenemos dice background, directamente no hay una imagen de fondo que es background, sino que ella, esta ya nos la toma como, como background Que es como fondo Como si fuera el, la tabla este, de una mesa O, o el, el fondo de cartón Digamos de un, de un libro Por decirte algo Nos la to, toma así eh, Está bueno tenerlo en cuenta esto Bueno ¿Qué es una máscara? Una máscara es exactamente el mismo concepto o idea Que es una máscara que puedas conocer de un superhéroe Una máscara es algo que tapa una parte Y deja pasar otra parte pensar en la máscara de Batman se me ocurre Batman tiene la parte de los ojos que están recortados y se ve. Y la parte de la boca que está recortada y se ve. Y el resto está tapado. Entonces acá hay zonas que están tapadas y zonas que están abiertas o liberadas. Eh, y se pueden ver. Este es el mismo mismo concepto. Entonces vamos a trabajar con las máscaras. ¿Cómo se trabajan con las máscaras? Las máscaras se trabajan activándolas y a partir de selecciones o pintando en ellas. Acá tenemos el pincel. Fíjate, tengo el pincel. Y el pincel apenas lo puedo ver porque está muy chiquitito. Pero de acá arriba puedo abrir las opciones del pincel y puedo cambiar el tamaño. Fíjate que allá puedes ver cómo el tamaño del pincel va cambiando. Que es un pincel, igual que vimos en Krita, por ejemplo, es un pincel para pintar. De hecho, tenés, mira, diferentes tipos de pinceles y tamaños y formas. Yo estoy trabajando con el más común, que es eh, uno de los primeros de acá: 5, 12. Son pinceles medianamente chiquitos pero redondos que para el caso lo importante es que vamos a pintar así que listo lo voy a dejar ahí 350 píxeles más o menos y la dureza lo voy a dejar en 100 trata de tener esta misma eh, mismas opciones 350 de tamaño y 100 de dureza vamos a ver qué es cada cosa para entender esto primero vamos a crear una capa nueva y esto te lo muestro de esta forma para que veas que utilizo más herramientas eh, complementarias A lo que vamos a aprender Porque acá lo importante es aprender máscaras Pero en paralelo a máscaras Aprendemos pinceles Que es igual de importante Así que, creo una capa nueva Con este iconito que está acá Al lado del este de basura Se crea una capa nueva Si no, acá arriba tenemos la misma opción Capa, nuevo, capa, acá está Creo una capa nueva Ahí tengo un elemento nuevo, una capa Para no pintar la capa background fondo si ¿Sí? Desactivo acá momentáneamente la capa Y acá yo puedo pintar Libremente que en este caso como tengo el negro activado estoy pintando con negro trata como te dije usar este navegador solamente abierto no tengas otras páginas abiertas o cosas que te coman te consuman recursos de internet porque como este es un programa que trabaja online puede que veas alguna alguna diferencia en el rendimiento sí así que bueno para pintar se complica un poco acá pero los trazados más o menos van van sirviendo listo ahora fíjate Estoy pintando con un pincel que es redondo y está en eh, color negro, ¿sí? Me voy a acercar un poco para ver un poco más de cerca. Ahí está. Ese fondo de cuadrículas es eh, transparente, ¿sí? No es que haya un color de fondo, sino que estoy pintando como en, la, en transparente. Bueno, vuelvo acá a pincel, agarro el pincel. Y fíjate que acá abajo, yo te había dicho antes que tenés los colores blanco y negro. Ahora estoy pintando con el negro que está acá adelante, pero si lo doy vuelta con estas flechitas que están acá, clic... Ahora pintaría con blanco, fíjate, ahí pinto con blanco Fíjate que el pincel es eh, bien duro en los bordes, ¿sí? o sea, es bien definido Eso es lo que se refiere con esto de acá arriba de dureza Ahora vamos a ver cómo se cambia eso, ¿listo? Así que bueno, acá tengo negro, eh, blanco y de hecho podría agarrar acá, poner un rojo también y pintar con rojo pero para el uso de las máscaras solamente nos, nos van a servir lo que es blanco, negro y gris. Así que todo lo que es capa 1, que es una práctica de pintura, eh, es solamente para probar. ¿sí? Vamos a rellenar todo el contenido de la capa esta con un color blanco como para ir, ir probando. Así que voy a hacer el relleno. El relleno lo puedes hacer con el balde de pintura, que no lo voy a usar en este caso. Te muestro otra opción porque el balde de pintura nos pintaría... Todo lo que es transparente Y lo que está pintado lo va a dejar Así que yo lo que quiero es rellenar toda la imagen Así que fíjate lo que voy a hacer Editar, rellenar Y esto lo que hace es rellenar todo, toda la imagen ¿Con qué relleno? Me dice, ¿con el color que tenés en primer, en primer plano? ¿Qué tengo? ¿Rojo? No, rojo no eh, No, a ver qué otra opción me das ¿El color que tenés de fondo? ¿Qué tengo fondo? ¿Color negro? No, no, no ¿Un color personalizado? Eh, y no sé qué más hay ¿Color negro, gris, blanco? ah mira, vamos a acá, elegir vamos a rellenar con color blanco listo, todo lo demás como está ahí ok ahí rellenó con color blanco, excelente volvemos con nuestro pincel y vamos a acercarnos y vamos a hacer un poco de prueba de pincel entonces, esto voy a tocar acá estos dos iconitos blanco y negro para que los colores vuelvan a estar como por defecto blanco y negro, fíjate hago clic en ese iconito ahí, clic y se cambia a blanco y negro entonces tengo un pincel de 350 píxeles de, de, de tamaño ¿sí? esto lo puedes agrandar o achicar yo lo dejo en 350 para que lo que hagas vos también es lo mismo que hago yo y hago un clic y pinto ahí ¿sí? fíjate que estoy pintando con dureza en 100% ahora lo voy a bajar a un 80% más o menos tampoco tiene que ser tan preciso más o menos cerca, fíjate hasta me cuesta ponerlo, si no vendría acá, borro y escribo 80, enter esa es la otra forma, hago clic acá y fíjate lo que pasa en los bordes de este pincel sí, acá tenemos bien definido y acá tenemos difuso o borroso eso es lo que se refiere con el tema de la dureza y esto lo vas a ver constantemente entonces acá puedo agarrar y cambiar y poner un 50% pongo acá fíjate que el borde cada vez es más borroso y así sucesivamente o sustantivamente vamos a bajarle a un Mira, un 16%. Fíjate, es cada vez más borroso. Esto está buenísimo y es útil para pintar. En grita lo hemos visto esto, para pintar. Perdón, en grita hemos visto el tema de los tamaños, los pinceles y cosas así. Y esto de hecho es complementario con Krita. Porque el tema de la difusión o el grosor del borde es importante para trabajar con sombras, con efectos y cosas que van a ser muy importantes después. Así que ten en cuenta esto de la dureza. Porque va a ser muy importante a la hora de trabajar con lo que vamos a ver a continuación de las máscaras. Podés trabajar o probar color rojo, lo mismo. Fíjate, ahí tenés el, el rojo bien pleno. Y la dureza la podés ir cambiando, ¿sí? Fíjate, ahí va cambiando la dureza. Ahora vamos a ver otras cosas más que tenemos con el pincel. Porque el pincel es súper amigo de las máscaras. Y las máscaras son amigas de las selecciones. Y las, las selecciones son amigas de bueno, y así todo entre ellos entonces hay que ser amigos de los amigos bueno, acá estamos con los pinceles entonces, y mirad las herramienta que tenemos acá tenemos opacidad, flujo y suavizar, ¿sí? no vamos a meternos tanto con esto, pero se parece bastante al programa anterior que estuvimos viendo de Krita, donde la opacidad en realidad es igual que lo que dice acá la opacidad, que es cuán tra transparente u opaco va a ser, lo transparente deja ver a lo de atrás, y lo opaco no, lo opaco tapa todo entonces fíjate lo que voy a hacer, voy a sacarle el ojito a esta capa, voy a ponerle el ojito a esta capa, la que es background o fondo, está en inglés voy a crear una capa nueva vacía, ahí está, no las estoy nombrando porque van a ser poquitas y fíjate lo que voy a hacer, me voy a poner como por acá para que se vea lo que hago, si hago clic, como tengo este pincel ahora ¿qué lo tengo? lo tengo en 350 dureza 32, lo voy a dejar en 50 como para que sea mediano ahí y tengo pasividad 100, flujo 100, suavizar 0. Hago clic acá. Fíjate que los bordes, los bordes están como eh, en, difusos. ¿sí? Porque tienen la dureza en 50. Y fíjate que hacia los lados, acá, se puede ver parte del dedo de la imagen. ahí Porque claro, es borroso la parte del borde. Eso es lo que te permite este tipo de de opción del pincel, o sea que el borde sea difuso entonces se puede como empezar a combinar con lo que está atrás pero ahora vamos a bajar solamente la opacidad ¿qué es la opacidad? lo que te dije, opaco es que no se ve mientras más más bajo esto se va haciendo transparente probemos un 50%, hago clic acá fíjate, parecería como que estoy pintando la imagen pero en realidad estoy poniendo colores con transparencia en este caso transparencia 50% o lo que se llama opacidad, como dice ahí 50% flujo es algo bastante similar a la opacidad pero es como la cantidad la cantidad de color que, que está saliendo en este caso sale el 100% de color si yo esto lo bajo y hago clic acá fíjate es muy similar a la opacidad y vas a ver que tal vez no le encuentres mucho, mucha utilidad porque digas bueno, entre opacidad y flujo es más o menos lo mismo en principio sí pero es como que es como si tiene, tiene pequeñas eh, diferencias o detalles. No me voy a meter mucho en eso porque es cuestión de que cuando vayas trabajando con algunos proyectos y la opacidad no, no te sea suficiente, puedes combinarla con flujo hasta que encuentres un punto de transparencia que te sea práctico. ¿sí? En este caso, si trabajamos o con opacidad o con flujo, va a ser exactamente lo mismo. Yo en este caso estoy trabajando solo con opacidad. Fíjate. ¿Eh? Y si hago lo contrario, subo la opacidad, pero bajo el flujo, vas a ver que, si hago clic por acá, es bastante parecido. Apenas se puede ver, es como, ¡ay! lo tenía en cero, por eso no se veía, ahora sí. Fíjate, apenas se puede ver, es igual que lo de antes, es muy muy muy similar, ¿sí? Se complementan entre ellas, esto ya es como para un poquito algo más avanzado, pero mientras más práctica le pongas vas a ver que las vas a poder ir como compensando entre ellas, en principio solo trabaja con opacidad que no va a haber problema y esto te va a permitir por ejemplo a repintar cosas pero fíjate, tengo opacidad mira, opacidad en, en 20 algo si yo pinto una vez buenísimo, la opacidad 26 pero pinto otra vez, sería opacidad 26 más 26 o lo redondeamos, mira 25 más 25 50 si lo paso otra vez, una tercera vez 25 más 25 50, más 25 que esta vez, 75. Y si lo paso otra vez, ya estoy empezando como a tapar la imagen de atrás. Una especie de 100%, ¿sí? Lo voy, mira cada vez que voy pintando y pintando y pintando, se va como aumentando la, la, la cantidad de opaco que esto puede ser. Hasta que llegue un punto que ya no se ve más. Como ahí, ¿ves? Ya está al máximo total. Es relativo, ¿sí? O sea, si pinto cuatro veces... Se llevaría en teoría al 100% Pero bueno, eh, es relativo Fíjate, ahí sí quedó ya del todo tapado Así que bueno, flujo de opacidad es medianamente similar Así que fíjate con cuál te va a convenir usar Yo generalmente utilizo lo que es opacidad ¿sí? Entonces voy como pintando hasta darle la, la forma que quiero Esto igualmente lo vamos a usar ahora en, en máscara Y va a ser muy muy útil Y después suavizar eh, que en realidad esto es para que te ayude Al trazado que estás haciendo Si yo tengo en 0% suavizar Y hago clic y arrastro y muevo Me va a tomar mi pulso Haciendo esta forma Que es bastante malo como podrás ver Así que vuelvo hacia atrás, toco acá En mi herramienta de historial Y si yo aumento la suavidad Desde acá O sea desde acá puedo arrastrar y mover Esto es lo mismo Esto es lo mismo O Abro este nivelador y lo muevo de acá. Suavizar, lo que va a hacer es ayudarme con el trazado. Hago clic, muevo y me ayuda a que sea más eh, con, con mejor forma, ¿sí? Me ayuda a mi mal pulso, digamos. <risa> bueno, trata de no, no abusar con esto porque depende, depende el, el tamaño de pincel que tengas, la característica del pincel, eh, el, el tamaño de la imagen y cosas así. Puede que se te trae o no con esto de suavizar. En este caso como la imagen nos lo permite, el pincel nos lo permite, no se traba tanto al formar o al trazar esta forma. ¿sí? Pero generalmente puede que se te cuelgue un poco la máquina al usar esto. Así que bueno, trata de no abusar con tanta suaviz suavizar suavización iba a decir. Así que en este caso cero porque no hay problema, vamos a hacer cosas más bien simples. Así que esto es los ajustes del pincel. Hay muchas más cosas por ver o que se podrían hablar. Por ejemplo, otras formas de pincel porque... Fíjate, puedo usar formas personalizadas, se pueden usar formas, no sé, de nube, de agua. Realmente lo que es pincel es un mundo en sí mismo. La dirección del pincel, si usas una tableta gráfica podrías pintar con estos pinceles que son más específicos. Podrías crear tu propio pincel. Realmente pincel es un mundo. Y de hecho tenemos inclusive acá opciones que esto no me voy a meter, pero asegúrate siempre de tener tu pincel en esto acá modo normal si quieres probar qué es probar entra y probar básicamente lo que hace es agarra el pincel y trata de combinarse con la imagen según lo que vos le decís acá revienta color destaca el color lo hace más oscuro bueno tiene muchas muchas características yo en este caso solo lo dejo en normal y solo voy a usarlo así en normal y voy a variar un poco la, la opacidad posiblemente y el, los tamaños el resto no lo voy a tocar más y no voy a decir nada más al respecto porque sí es realmente un mundo aparte listo, así que capa 2 no nos va a servir, la eliminamos capa 1 no nos va a servir, la eliminamos y ahora estamos en la capa background o fondo que le voy a cambiar el nombre porque me molesta le voy a poner eh, computadora para que sea para decirle un nombre que no sea en inglés, ahí está y ahora vamos con las máscaras. Así que para crear una máscara solamente tenés que elegir la capa en la que querés crearla, que en, en mi caso va a ser solamente este. Y voy a tocar acá abajo este icono que parece la bandera como de Japón, o sí, como de Japón, una cosa así. Clic acá y fíjate lo que pasa. Aparece una especie de cuadrado blanco. Este cuadrado blanco es la máscara. La máscara es lo que vamos a empezar a sellar, ¿sí? vamos a recortar. Tené cuidado, mucho cuidado con esto. Para que voy a hacer un zoom. Zoom. Ahí está. Tenés unos puntitos, unos cuadraditos blancos. Que estos cuadraditos lo que indican es, estás parado acá. Y si yo hago clic acá, le estoy diciendo al programa, hey, estoy parado acá. Entonces, voy a trabajar con la imagen o con la máscara. Mucho cuidado con esto y es muy común que a veces quieras pintar la máscara y estás pintando la imagen. Y es un... Una macana total. Así que vamos a quedarnos acá parados en lo que es máscara. Listo. Y ahora vamos... Y de hecho, fíjate, mira, Otra cosa. Si yo agarro, me paro en lo que es la miniatura de la imagen. Clic. Fíjate lo que pasa acá en mi paleta de colores. Se activa el rojo y el blanco. Porque yo tenía el rojo seleccionado. Pero cuando yo me paro en la miniatura de la máscara, que es esto. Clic. Se me pone gris y blanco. ¿Por qué es esto? Porque las máscaras solamente puedes trabajar con negro. Blanco y grises. Entonces me pone gris porque es como el equivalente a lo que sería el rojo sin color. O sea, eh, la cantidad de luz que tiene el rojo es este gris. Es una especie de equivalente. También un tema un poco rebuscado que no me voy a meter. Pero solamente quiero que sepas que si trabajas con imagen, fíjate, toco imagen, se pone rojo, que era el que yo tenía. Pero cuando trabajas con máscara, se pone en gris. Así que voy a tocar acá estos dos iconitos para que se pongan negro y blanco como por defecto. Listo ahora sí, ya parados en la máscara con blanco y negro y con el pincel seleccionado ahí está vamos a poner un tamaño en ahí más grande en 100 100 de píxeles, enter dureza en 100 opacidad 100, flujo 100, suavizar 0 vamos a trabajar tengo blanco activo fíjate, tengo blanco activo Está como está adelante, quiere decir que el color que está adelante está activo, está en blanco si intento pintar, es una tontería, ¿no? O sea, estoy pintando algo blanco, que es la máscara blanca, con blanco. O sea, es obvio que no va a pasar nada. Pero si doy vuelta a los colores, acá, con estas mini flechitas, acá, clic. Se pone el negro adelante y ahora pinto. Tú, tú, tú, tú, tú. Fíjate, estoy como recortando la imagen. Que en realidad no la estoy recortando, la estoy masqueando o poniendo máscara que lo que está bueno de esto es que al poner máscara no perdés la información original de la imagen es decir, si yo elijo un pedazo de imagen y borro perdí esa información de la imagen pero si yo pongo máscara en ese pedazo de la imagen como ahora estoy ocultando, o sea que la imagen sigue existiendo solo la oculté, así que fíjate lo que voy a hacer voy a tratar de pintar toda la pantalla ¿eh? y acá en esta pantalla podría poner alguna imagen y podría hacer un montaje acá mismo, que de hecho es lo que quiero hacer. Ahora fíjate que con el pincel se me complica un poco, ¿no? Porque entre el programa que por ahí se me cuelga un poco, o no sé, los recursos de la compu y cosas así, que sé yo, se me cuelga. Entonces, ah, mira, me quedó ahí cortado, comido, realmente no me gustó cómo quedó. Vamos a hacer algo, voy a pintar con blanco ahora, al revés, para volver a rescatar la imagen original. Entonces acordate, negro empieza a sellar la imagen y blanco revela la imagen, como estoy haciendo ahora. ¿Sí? Estoy como trayendo de vuelta la imagen otra vez. Que te repito, lo bueno de esto es que es no destructivo. O sea, siempre se va a mantener la imagen ahí. Tarde un rato, ¿por qué? Porque el pincel es chiquito. Podría agarrar, aumentar el pincel, total tengo que pintar todo y pinto ahí, más rápido con un pincel más grande. Ahí, tú, tú, tú, tú, tú, fíjate mucho más rápido, mejor, listo ¿qué es lo conveniente ahora? bueno empezar a combinar herramientas si yo solamente quiero trabajar con la parte cuadrada de esta pantalla, tengo varias opciones, Ust te hago esta pregunta antes de usarla yo, pensa vos ¿qué herramienta utilizarías para decirle a este programa Fotopea, solamente quiero trabajar con la pantalla blanca esta, ¿qué programa? ¿qué, programa, qué herramienta usarías vos? tic tac, tic tac, tic tac bueno, yo lo que usaría, por ejemplo, podría usar, pensemos, la varita mágica para seleccionar este pedazo. Voy a intentarlo ahora. Voy a configurar la varita. Le digo que selección simple y el resto, como está 30, sí, ponele que sí. Listo. Hago clic acá y me hizo la selección. Esto es un poco, eh, o mejor dicho, presta atención a esto. Hice clic acá y el programa entendió. Que lo que yo quería seleccionar era la pantalla blanca. Pero mucho, mucho cuidado. Fíjate que estoy parado en lo que es la máscara. Tiene ahí todos esos puntitos cuadraditos blancos. Yo en realidad, al trabajar con selecciones como esto, debería pararme en la, en la imagen ahí. En la capita de la imagen. Y ahora sí, hacer la selección. Como el programa intenta ahorrarme pasos, me hizo la selección que yo quería. Aunque estaba parado en la máscara. Pero cuando en la máscara ya hay pintura y cosas... Las selecciones no son las mismas y vas a empezar a renegar porque vas a decir, hey, yo quería elegir esto, ¿por qué no me lo hizo? Y porque ya habían otras cosas en la máscara, había pintura, habían cosas y en realidad lo que vos querés hacer es una selección de la imagen, no de la máscara. Acá convive imagen y máscara. Entonces, en la imagen vamos a hacerlo como hay que hacerlo. Le seleccionamos y con varita mágica, esto apretado acá al primero, si sí elijo la pantalla blanca. Ahora sí la selección es correcta o, o está propiamente seleccionado ¿sí? Esto es muy común que te pase De que hagas la selección en la máscara A veces, pero puede que reñies, Como te digo, porque ahora está vacía Pero cuando empecemos a completar, te quiero ver Listo, una vez que seleccionamos El lugar en el que queremos trabajar Mucho cuidado con esto de vuelta Nos paramos en la máscara Como estoy haciendo yo ahora Porque fíjate lo que pasaría Si yo estoy parado en la miniatura de la capa De la, de la imagen, ¿sí? esto es miniatura de imagen De... Eh, de imagen, y esto es miniatura de capa estoy en la miniatura de imagen y agarro el pincel y digo, bueno, voy, quiero borrar esto y pinto con blanco, por ejemplo tú, tú, tú, tú, tú. digo, hey ¿por qué está pintando con blanco? si yo no, yo no quería esto, porque estoy pintando la imagen yo lo que necesito pintar es la máscara acá estoy arruinando la imagen, y esto es destructible o sea que una vez que voy avanzando en el tiempo y guardo Pierdo la imagen original o la información original que en este caso es esto de la computadora medio blanco eh, grisáceo, pero si hubiera algo importante lo pierdo. Y eso es importante. Así que vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás. Y me aseguro ahora sí de estar pisando acá la miniatura de la máscara. Y ahora sí, pinto. Pero digo otra vez. hey, ¿por qué no me pinta? Porque estoy pintando una máscara blanca con blanco. Pero si soy soquete. Bueno, obvio que hay que hacer: dar vuelta a los colores y pintar con negro. Así que ahora si sí, pintamos y como estamos con esa selección solamente le decimos al programa no me dejes ir fuera de esta selección y esto es trabajar correctamente y acá es cuando convive la selección con la máscara con los pinceles ese, ese triángulo <ríe> el triángulo amoroso de, de herramientas es lo más poderoso que existe en el universo de este programa que también es similar a Photoshop y otros más así que, tenelo muy en cuenta máscara, selección y pincel es lo más más, pero más bueno, más, más, más, más, más, bueno, más bueno, ya me entendiste, más poderoso <risa> sí. ahora ya tenemos nuestra máscara hecha siempre seleccionar, deseleccionar te dije que es lo más poderoso, ¿no? ah, no me acordaba bueno, me alejo un poco de la imagen, acordate que me alejo con la tecla Alt y la ruedita del mouse ¿Sí? Ahí me alejo. Fíjate, ahí tengo la máscara hecha. ¿Qué puedo hacer ahora? Y Puedo poner algo que figure que parezca que esté ahí. Vamos a intentarlo. Vamos a traer una imagen. Archivo. Abrir y colocar. Y vamos a buscar, por ejemplo, esta. Abrir. Ahí viene la imagen. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Mis efectos especiales de sonido son geniales, díganlo. No, no voy a cantar la canción, el himno. El himno queda solamente para los sábados. Bueno, está cargando bastante. Uh, me tiró un error. Bueno, ahí, ahí quiso funcionar. Qué suerte tengo. <risa> y no grabé. No grabé. No grabé el proyecto. Gran error. Bueno, vamos a colocar esta imagen. A ver, desde acá. Estiro. Con Shift. Lo pongo por ahí atrás. Voy a bajar la opacidad como para más o menos ver lo que está pasando ahí ahí está, bueno ahí va agarro la herramienta mover la trato de colocar y ahí la voy a dejar, vamos a subirle de vuelta la opacidad, excelente simplemente tengo que agarrar esta capa, llevarla para abajo ahí está, y fíjate la capa de arriba tapa a la capa de abajo, pero como hay una máscara, ese pedazo deja ver lo que hay atrás, acá abajo entonces ya estoy como empezando a generar estos recortes que me permiten o te van a permitir crear fotomontajes poderosos Las máscaras sirven muchísimo para eso Ahora mira cosas que puedo hacer En primer lugar voy a darle clic derecho acá y le voy a decir rasterizar acuérdate cada vez que traes una imagen nueva te aparece este iconito de ahí Que se le llama objeto inteligente Tiene una función bastante importante pero ahora no es el caso y no lo vamos a ver Así que clic derecho, rasterizar y ahí es una capa común y corriente lo que podría hacer es transformarla un poco para que esté como en una perspectiva mejor. O sea, porque la imagen está muy al derecho. Debe estar como de costadito, igual que está la computadora. La computadora está como de costado a su pantalla. Pero esta imagen no está tan de costado. De hecho, fíjate, mira, saco el ojito acá, mira cómo está. Está bien recta a la derecha ahí. Así que vamos a tratar de modificarlo un poquito. Así que en editar. Vamos a intentar, por ejemplo. Eh, vamos a tratar con... Con deformar. A ver qué podemos hacer. Deformado acá. Bueno, cada punto. Acá en este caso, cada punto intenta ayudarme en la deformación. Pero como tiene tantos puntos. Por ahí. No me cierra. ¿Sí? Pero igualmente puedes probar. Ya te había dicho que pruebes con esto. Es una especie de, de herramienta de transformación parecida a la clase anterior que vimos. Pero tiene puntos específicos para. Transformar ahí podría llegar a andar, pero mira, no me interesa a mí. Y mira, fíjate, tiene manejadores. Fíjate que se empiezan a aparecer los programas. No tiene manejadores para marcarle la intensidad de la deformación en este caso. Pero acá le voy a decir que no, no quiero esta herramienta. Entonces quiero cambiar a otra. Voy a probar perspectiva y voy a intentar cambiar algo de acá. A ver si algo, si esta herramienta me gusta. No, perspectiva perspectiva, no me gusta no me gusta en este caso lo voy a cancelar, si sí, muchas veces va a tocar esto, probar alguna que te que, que te convenza, que te resulte conforme, Escala rotar filtro de extorsión filtro de extorsión, que tenemos, a ver para que me aleje un poquito no, no, no, no no, no es lo que estoy buscando no es lo que estoy buscando no es lo que estoy buscando, no entonces vamos a Ir a eh, transformación. Vamos, una más. A ver que tenemos. Deformar, rotar, escalar. Vamos con esta entonces. Eh, transformación libre. Acá está. Listo. Bueno, vamos a, a estirarlo un poquito. Con la tecla control, chicos, con la tecla control, mira cómo la estoy estirando para, para que se vea mejor esto. Voy a editar. Esto igualmente está cadena Transformación libre. Yo siempre uso esta transformación libre. Ahí está. Y con la tecla control de tu teclado. Fíjate cómo la puedes estirar. ¿Ves? Arriba queda como fija. Y acá abajo puedes estirarla. Entonces la puedo acomodar bien a lo que sería la pantalla. Voy a cancelar para poder activar la capa de arriba. Y tratar de que coincida transformación libre con la tecla control desde esta punta de acá ahí más o menos a ver la acomodo de vuelta ahí estos bordes me quedan como eh, transparentes así que voy a ensancharla un poco más grande ahí está ok Sí, quedó peor que antes, pero no importa. <risa> Era la idea, mostrarte que se podía deformar, ¿sí? Una alternativa podría podría ser así. Con las mismas herramientas, aunque toques deformar como yo toque ahí o perspectiva, usando control también te permite modificarlo esto también, ¿sí? O sea, tenerlo en cuenta. Voy a, voy a colocarlo por ahí, dejarlo como estaba antes no importa que quede así, lo importante es que se vea que estamos ya montando dos imágenes juntas ahí está, fíjate que yo puedo empezar a combinar sí, es más, toco deformar acá y vuelvo a transformar lo que había transformado antes se pueden combinar las de transformación, o sea, arrancas transformando con una herramienta y pasas rápidamente a otra ¿sí? entonces ahora acomodo Ahí con este de formar. Listo. Y ahí sí. Ya está. Ahí quedó la frutilla. ¿Sí? Está viendo la frutilla el muchacho. Buenísimo, ¿no? Bueno, y fíjate que tenemos entonces el de computadora y este de frutilla de corazón. Quedaron así. Estoy viendo que acá hay un pedazo blanco. Mira, Cuando yo desactivo esta imagen y activo. Y lo mismo al revés. Acá quedó un pedazo blanco. ¿Qué es este pedazo blanco que quedó? Es claramente un pedazo de la máscara. O sea, acá me faltó pintar. Así que me paro en la imagen de la máscara. Agarro el pincel. Y voy a pintar. Para que achique un poco. Que está muy grande el pincel. Ahí. Voy a pintar este pedazo. Que me faltó. Ahí está. Si yo doy vuelta y pinto con blanco. Mirá, voy a alejarme un poquito. Y pinto con blanco. Sobre la máscara. Siempre sobre la máscara. Pinto por acá. Así. Estoy empezando a dejar ver la imagen original así que tengan en cuenta blanco negro y si yo elijo un gris por ahí le hago clic acá, elijo un gris ahí el gris en realidad es un intermedio entonces el gris va a parecer una especie de transparente o transparencia fíjate, estoy pintando con gris es como una especie de transparencia de hecho es como si yo hiciera esto mira, vuelvo atrás, vuelvo atrás Toco los dos iconitos de blanco y negro para que se ponga por defecto blanco y negro. Traigo el negro para adelante. Al revés, traigo el blanco para adelante porque con blanco, acuérdate que revelo la imagen. Y opacidad lo bajo al 26%. Y empiezo a pintar, es similar al gris. O sea, estoy revelando la imagen. Fíjate. Cada trazo que doy, revelo un poco más, revelo un poco más, hasta que al, que qu al, al quedar todo blanco termino sellando la imagen esto es útil en algunos casos que quieras trabajar en algunos montajes y necesites pincelada a pincelada ir como fusionando la máscara o la composición así que fíjate cómo se van combinando las cosas no solamente el gris de pintar yo prefiero tener colores plenos en caso de máscara y bajar solamente la opacidad pero mucho cuidado porque cuando vuelvas a usar el pincel Está configurado como la última vez que lo usaste, y es a veces es un majón tener que volver pasos para atrás. Así que nada, son cosas que pasan. Ves, ahí estoy revelando la imagen que era es el blanco de la computadora. ¿Sí? Si saco el ojito acá, puedes ver que los cuadraditos es la transparencia y lo blanco, esto es el color original de la computadora. Lo mismo podría ser con cualquier imagen. Así que yo te invito a que practiques con lo que es la máscara: o sea, tenemos máscara. Tenemos pincel, tenemos selecciones. ¿sí? Si vos quisieras eliminar esta máscara, clic derecho sobre la máscara, eliminar máscara. Mira, se llama máscara raster. Ahí está el nombre y apellido. Elimino máscara. Si tocas aplicar, se hace como un recorte. Perdés la máscara, pero es como que queda recortado. Mira, vamos a verlo. Aplicar. Fíjate, perdí la máscara, pero eh, ahí está. Mira. Ahí está, se ve la transparencia, quedó todo igual Pero no está la máscara, o sea Destruiste, destruiste O destruí en este caso, porque soy yo Destruimos, o destruí, bueno soy yo soy yo Destruí la información Que estaba eh, en la imagen En ese pedazo de computadora, digamos No la puedo recuperar Lo bueno de la máscara es que te oculta Y no perdes la información, acá la perdí Al aplicar esa máscara En la imagen, pierdo la información Y es una verdadera lástima, nunca hagas eso A menos que lo necesites pero bueno, esa, esa opción de aplicar existe. Para que vuelvo para atrás. Ahí está la máscara. Clic derecho sobre la máscara. Puedo eliminar eh, la máscara. O sea, aplicar fue lo que hice recién. Que te recomiendo no usarlo. Eliminar la máscara. Fíjate. Se elimina la máscara. Vuelve a la normalidad. La capa. Para que vuelva para atrás. Ahí está. Y tenemos la otra opción que dice acá. Desactivar la máscara. ¿Qué es desactivar la máscara? Que momentáneamente no aparezca. Toco ahí. Fíjate. Entonces... La máscara existe, está todavía la pintura, está todo tal cual, está todo perfecto, solamente que está desactivada, como para yo recordar qué había ahí adentro, o cómo era la imagen, sin que yo la modificara. Esa herramienta es bastante útil, porque hay veces que te olvidas qué fue lo que tapaste, entonces en vez de destaparlo, desactivas la máscara y puedes ver la imagen como era antes. Clic derecho, activar máscara, y ahí aparece la máscara de vuelta. Realmente eso es muy, muy, muy útil. Así que bueno, te invito ahora a que practiques un poco con lo que son las máscaras con este ejercicio. Tan simple con este ejercicio. Practica con este ejercicio y una vez que hayas medianamente dominado el pincel con la máscara. ¿sí? Porque acordate que eh, esto es blanco y negro y un poco de gris también. Vas a poder hacer este tipo de combinaciones. Una vez que hayas dominado esto, continúa con el ejercicio que voy a hacer ahora seguido de este. Que es como ya más avanzado. Así que hasta acá parte 1 y ahora Parte 2, que de hecho mira, lo voy a cortar acá para que no, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca, y lo voy a hacer como en otra parte para así hacer un ejercicio ya más complejo de montaje usando máscaras. ¿Listo? Vamos a llegar hasta acá, haz este ejercicio y nos vemos en el próximo. Dale, listo, chau.